Los números del 0 al 50. Los números. Ahora tenemos números mucho más grandes. Contemos en español desde el 0 hasta el 50 y luego lo haremos al revés. 0. 0. 1. Uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco. seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez. Diez, once, once, once, doce, doce, trece, trece, catorce, catorce. quince, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, dieciocho, diecinueve, Diecinueve, veinte, veinte, veintiuno, veintiuno, veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. Veinticuatro, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veintiséis, veintiséis, veintisiete, veintisiete, veintiocho, veintiocho. Veintinueve, veintinueve, treinta, treinta, treinta y uno, treinta y uno, treinta y dos, treinta y dos, treinta y tres, treinta y tres. 34, 34. 35, 35. 36, 36. 37, 37. 38, 38. 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 cuarenta y nueve, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta, ahora contemos al revés, cincuenta, cincuenta, cuarenta y nueve, cuarenta y nueve, 48, 48, 47, 47, 46, 46, 45, 45, 44, 44. 43 43 42 42 41 41 40 40 39 39 38, 38. 37, 37. 36, 36. 35, 35. 34, 34. 33, 33. 32, 32. 31, 31. 30, 30. 29, 29. 28, 28. 27, 27. 26, 26. 25, 25. 24, 24. 23 23 22 22 21 21 20 20 19 diecinueve, dieciocho, dieciocho, diecisiete, diecisiete, dieciséis, dieciséis, quince, quince, Catorce. Catorce. Trece. Trece. Doce. Doce. Once. Once. Diez. Diez nueve, nueve, ocho, ocho, siete, siete, seis, seis, cinco, Cinco, cuatro, cuatro, tres, tres, dos, dos, uno, uno. 0, 0. Resumen de esta lección. Los números del 0 al 50. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 47, 48, 49, 50. Ahora contemos al revés. 50. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, cuarenta, treinta y nueve, treinta y ocho, treinta y siete, treinta y seis, treinta y cinco, treinta y cuatro, treinta y tres, treinta y dos, treinta y uno, 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece, doce, once, diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno cero los números del 0 al 50.